El matrimonio gay es legal en toda América del Norte, love love. pero en México todavía no es tan sencillo para las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Este fin de semana, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró legal el matrimonio igualitario en todo el país, lo cual provocó una ola mundial de festejos. En México, dos semanas antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son inconstitucionales los códigos civiles de los estados que consideran únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o cuyo fin último sea la procreación. Sin embargo, como el matrimonio igualitario no está explícitamente reconocido en los códigos civiles locales de la mayoría de los estados, expertos temen que haya jueces que se rebelen y funcionarios de registros civiles que no quieran procesar los trámites de parejas homosexuales. Esto haría el proceso muy engorroso, puesto que solo las parejas con posibilidad de tramitar un amparo podrían beneficiarse de la determinación de la Suprema Corte. Así que todavía falta luchar para que cambien las leyes de los estados. Irónicamente, y a pesar de que este fin de semana la cuenta de Twitter de Presidencia de la República lució los colores de la bandera gay, cuando era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto dijo que el matrimonio gay no se podía imponer a rajatabla en todo el país. No se puede medir por igual ni imponer esta condición eh, a rajatabla en, todo el, en la geografía nacional. Veamos si la presión internacional lo ha hecho cambiar de opinión y se vuelve un promotor del matrimonio igualitario en todos los estados.